esto que yo acabo de ver prepárense porque es es increíble Boys, y el día de hoy estoy muy feliz porque los voy a llevar a conocer un lugar impresionante me encuentro en este momento en Dolores Hidalgo, aquí la cuna de la historia mexicana pero también la cuna de la historia de la música hoy voy a conocer junto a Gise, aquí está Gise Hello gente! <ríe> y vamos a conocer una, una historia espectacular, llena de música, llena de arte, llena de cultura porque vamos directo a la casa de José Alfredo Jiménez, Jiménez. Uh. a nivel mundial este artista es amado, es querido, es honrado por todo lo que dejó eh, el legado musical a México Gente, el video Blue día de hoy va a estar muy nutrido, muy divertido y sobre todo muy dinámico porque hoy venimos a conocer un poquito de la historia, la historia personal de ese gran cantautor mexicano que muchísimas personas a nivel mundial admiran y aman muchísimo tanto así que muchísima gente, muchísimos artistas aquí en México han reinterpretado sus canciones y de hecho muchísimas de ellas han sido traducidas a idiomas, la verdad, innombrables por mí alrededor del mundo. Así que gente, bienvenidos, deleítense con este video y aquí empezamos a... Y qué es hasta el final, porque luego de aquí de la casa nos vamos directo al mausoleo donde reposa su cuerpo. Y que si no se han suscrito a este canal, por favor se suscriban. La verdad, estamos viajando por todo México, conociendo la historia, la riqueza y sobre todo trayéndola a ustedes. Para que conozcan la otra cara de México. Bueno gente, ahora sí, si os han suscrito al canal, suscríbanse ya. Le voy a dar tres segundos para que se suscriban. Uno, Uno dos... 3. Y, y activen estamos... las notificaciones porque esa es la única manera en que les avisaré si subir un nuevo video. Ahora sí, aquí empezamos. José Alfredo Jiménez Sandoval fue un cantante y compositor mexicano. Creó una gran variedad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, guapangos y corridos a ritmo de mariachi y banda. Todos ellos reconocidos por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica. En el caso de José Alfredo Jiménez es algo icónico de la historia, esto porque la música de José Alfredo Jiménez llegó a tales lugares que por ejemplo está traducido en, en, por ejemplo, en japonés, está traducido en idiomas que por ejemplo solamente los orientales y la gente de, de Mediterráneo entienden. lo que les ha gustado y que han dicho muchos es la naturalidad con que cuenta las cosas. Como ustedes saben, un intérprete, o un cantante más bien, o un compositor hace las veces de lo que él vive en la vida. Todo lo que José Pedro Jiménez vive es algo que le pasó en el amor. La, cuando él muere, pide de favor que esa sea la primera la célula que tiene de su muerte. Llega la gente de Colombia y de algunos otros países y dicen, ¿cómo es posible que ustedes lo tengan ahí en ese lugar tan abandonado? Pero no era que lo tuvieran abandonado. Él había pedido que únicamente se le sepultara con un pedazo de madera, que así quería él estar. Seguimos aquí en la casa de los Alfredo Jiménez y algo impresionante que me ha gustado mucho es que esta casa es tipo un museo, tienen acceso, es súper fácil entrar y estamos en una salita en donde la tecnología nos permite elegir la canción que queremos escuchar de los Alfredo Jiménez y disfrutarla aquí. En este lugar Una cosa que a mí me, me impresiona de José Alfredo La verdad no es para comparar ni nada por el estilo uh -huh. Pero me recuerda un con poco Ruben. a Rubén Blades Ajá. O Rubén Blades en Panamá Porque sus letras también son vivencias sí. de él Son historias que cuenta a través de la, música. de la música Y este era un talento muy puntual que tenía José Alfredo Que contaba sus historias a través de la música sí. Y la verdad es eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo Pero wow, qué bonito poder venir aquí a su sí, casa caramba. y revivirlo Familia de José Alfredo Jiménez, sobrino-nieto, sí. ¿verdad? Sobrino-nieto, wow ¿Qué se siente tener ese privilegio? Es pues un gran orgullo y por el cariño que la gente le tiene a José Alfredo. La verdad es que hay mucha gente que viene a este museo todavía por lo que José Alfredo significa para México y para América Latina. Un gusto que estén ustedes aquí con nosotros también. De verdad que el nombre de José Alfredo es realmente grande para todos los mexicanos y a nivel mundial. La verdad que sí, la verdad es que Paloma Jiménez, que es hija de José Alfredo, es la que echa cuestas el compromiso primero de comprar esta casa y después pues, dejarla como ustedes han visto ¿no? llena de recuerdos de su padre con una historia que va desde la niña hasta el día de su muerte pues es interesante saber cómo la gente le ha respondido a esta casa museo que no depende del gobierno que es una asociación civil y que se mantiene viva gracias a la memoria del, del rey <risa> un pequeño recuerdo ¡Muchas gracias. gracias! ¡Wow! ¡Miren esto! Amo Guanajuato. Ah, muchísimas gracias a todo el personal del museo por este regalito. Vamos sí. a verlo, a abrirlo, a ver qué tal. Nos dieron un regalazo aquí sí, en el museo. Qué yo estoy más que feliz porque yo sí soy como que... sí, yo también. ah, Regalo. Y estamos sentados en plena acera Miren esto. Tipo... Estamos afuera de la casa de José Alfredo Jiménez. Ajá. Ahí está. Ay. Esta, esta no. es la pintura que no se podía tomar foto oh ni Dios. nada. Oh aquí Ay, claro tengo God. para mí estoy tan estoy feliz. feliz. No, no te puedo explicar. Miren, oh esto, God. y acá atrás está un poco del mural, la historia del mural y todo Dios. lo que compone. Bueno, gente, aquí lo pueden ver. También nos regalaron como un chatcito. <risa> y dice, mira, mira, mira, mira. Yo te lo he abierto, Lleva, wow. ya voy. Ay, wow. miren. Wow, Tiene lo del museo. Ay, mirenlo aquí atrás. Oye, qué bonito detalle, ¿no? También Miren esta belleza, un bolígrafo. Yeah. En verdad, muchísimas gracias a todo el personal del museo. Ahorita vamos rumbo al mausoleo de José Alfredo Jiménez. Mis amores, continuamos aquí en, en Dolores Hidalgo Acabamos de llegar al Panteón Municipal de Dolores Hidalgo El sitio donde está el mausoleo de este gran artista Así que vamos a conocerlo, estamos aquí en la entrada En la fachada principal Lo primero que nos vamos a encontrar una vez llegamos acá eh, Al Panteón Dolores Hidalgo Es con esta, esta... ¿Cómo le llamaría, Gise? Un informativo pues para dar a conocer Más de, de, como de la historia de este gran personaje Que Exacto. pues marcó digamos, eh, esta era musical en la que él fue parte. Tú sabes algo, Gise, a mí me encanta, o sea, que él mismo pidió ser enterrado en su tierra en natal, su tierra. aquí en su lugar. Y eso es impresionante, porque siendo un artista de tanto renombre, claro. pudiendo haber estado en cualquier, cualquier lugar del mundo, él decidió este, su tierra su natal, tierra. Dolores Hidalgo, así que ahora sí vamos a conocer su mausoleo. ¿va? Nos estamos introduciendo en lo que, bueno, en buen panameño sería el cementerio eh, Lo que me gusta pues es, es que el camino está sumamente bien definido Y un dato curioso eh, de Dolores Hidalgo es que... Y él, él, él era nativo de aquí, él cuando, cuando estuvo muy enfermo murió de cirugía hepática ¿De qué? De cirrosis hepática. Es cuando Bebía. tomas mucho. Sí, Ajá. no ser un alcohólico entretenido ah, okay. Y él lo iban a poner allá en la rotonda de los Hombres Ilustres en México. Ajá. Pero antes de morir él dijo: Yo quiero morir, quiero que me sepulten donde está mi, mi pueblo. Y lo trajeron para acá. Wow. No le miento, pero si vienen dos mil gentes, mil quinientas diarias son pocas. Ahorita ya es tarde, ahorita ya es tarde. Llega desde a las 10 de la mañana, empiezan a llegar de Guanajuato, de San Miguel de Allende, Querétaro, varios, varios, a varios... conocer el mausoleo. Viene mucha gente aquí. ¿Usted trabaja acá? Sí, ese wow. es mi negocio, el que está aquí derecho. Sí, wow. Yo me dedico a hacer monumentos. Exacto. Este, pero viene mucha gente. Si, si tuviera oportunidad usted de venir, pero para el 23 de noviembre. Ajá. Se pone, se pone bien padre, porque haga de cuenta que toda la noche empiezan desde el 22. El 23 todo el día aquí hay, hay tequila, cerveza, vienen varios Celebran. artistas No, No, no, no, toda la noche Aquí toda la noche la gente está tomando y brindando, escuchando música De Alfredo. De José Alfredo, De José Alfredo. Sí. Alfredo. Vienen artistas, han llegado a venir artistas, se pone bien padre ¡Wow! Porque es barra libre, o sea, no cobran Y, y tequila, cerveza, lo que quieran tomar, mm. se pone bien padre Y hacen o sea, bueno. baile allá afuera también ¡Wow! Viene mucha gente, se pone bien bonito ¿Desde hace años? Es no, una tradición. Desde que, desde que llegó él aquí, sí. Wow, de wow. hecho, ha crecido el pueblo de... de pues que llega mucho dinero por parte de... La... Por parte... Qué sí. bueno, qué bueno que eso pues queda, sí. ¿no? Y los hijos, pues sí vienen seguido también para acá. Qué bueno. Tiene tres hijos. Ajá. Él se casó como cuatro o cinco veces. Ah, sí. Era bien mujeriego. <risa> <así>. Mujeriego. <risa> <risa> <risa> <risa> que es Dios lo más mío. bonito que hay en la tierra. Nosotras pues las mujeres. mujeres. <risa> sí, la, la verdad. La verdad. Sí. Muchísimas gracias, bien, en verdad. Gracias. Hasta luego. Tengo que comentarles que en este cementerio todas las cruces están mirando hacia la ciudad, sin embargo el sombrero de José Alfredo Jiménez mira hacia el lado de la ciudad en donde se oculta el sol, eso quiere decir, eh, o se hizo de esta forma porque él decía que él moriría en el momento que se ocultara el sol La forma del propio mausoleo Representa la cordillera de Guanajuato Pero no solamente esto Esta representación de la cordillera de Guanajuato Tiene diversos colores O diversas línea de colores Y en varias de ellas está escrito El título de alguna de las canciones Más representativas eh, De José Alfredo Jiménez Antes de mostrarles esto que yo acabo de ver Prepárense porque es Es increíble Es Realmente un monumento que realza a un héroe de México, de verdad, una cosa impresionante. mis amores, desde aquí, desde el mausoleo de José Alfredo Jiménez, pues no me queda más que despedirlos, espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo, que hayan conocido un poco acerca de la vida de este grandioso artista eh, que México ama tanto, pero no solamente México sino también el mundo entero, en verdad muchísimas gracias por este vídeo, los amo demasiado, por favor compartan este vídeo con, con sus amigos, eh, si les gustó denle me gusta Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y no se olviden de activar las notificaciones Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si sube un nuevo video Los amo demasiado y bueno, nos vemos mañana en un próximo video Bye bye